Bueno, hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video, eh, esta clase número 11. Hoy vamos a ver a un planeta que se llama Saturno. Vamos a ver a Saturno en los 12 signos. Ya vimos en las anteriores clases, el Sol en cada signo, la Luna en cada signo, Mercurio en cada signo, Venus en cada signo, Marte en cada signo y Júpiter en cada signo. Yo les conté que a el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte eh, se los considera planetas interiores. A Júpiter y Saturno, por la distancia que tienen, con la Tierra se los considera fronterizos porque además de la posición que tienen eh, una de las cuestiones que hacen es que nos protegen eh, de todo el movimiento que hay fuera de la, la, de la Vía Láctea. Eh, fuera de nuestro sistema solar y de las cosas que puedan llegar a entrar a nuestro sistema solar que no lleguen a la Tierra o sea, son protectores eh, y finalmente vamos a ver los tres planetas considerados exteriores eh, que son Urano, Neptuno y Plutón los tres planetas más alejados del planeta Tierra eh, luego vamos a ver los nodos, que son puntos, no son planetas Y después ya vamos a empezar a ver las casas en cada signo Bien, eh, les pido que si les gusta eh, lo que escuchan, la forma que tengo de explicarles eh, ...la astrología, si lo están aprendiendo... Que, ...que se suscriban al canal, a mí me ayudan muchísimo... ...a ustedes no les cuesta nada, es gratis... Eh, ...también que le den clic a la campanita... Eh, ...cuando ustedes le dan clic a la campanita le ponen todos... ...y les va a avisar cada vez que subo un nuevo video... ...y eh, además de eso si me dejan un comentario y un like en el video se los reagradezco eh, bien entonces eh, lo primero que te voy a mostrar es cómo es, es el símbolo de Saturno, acá lo tenemos parece un Júpiter invertido con una, una rayita ahí que hace una cruz o sea sería como un 4 invertido con una cruz abajo este es el símbolo con el que van a encontrar a Saturno siempre. Eh, esta R de al lado significa que está retrógrado en, en el momento que, que yo hice esta carta. Eh, y entonces eh, no lo tomen en cuenta por el momento. Ya después les voy a explicar bien a fondo qué significa que un planeta esté retrógrado. Pero en realidad el símbolo que van a encontrar es nada más que esto normalmente. Esta R igual que esta R no la van a encontrar normalmente en los eh, símbolos de los planetas. Bien. Eh, entonces, como siempre, yo me hice un machete para no irme de tema. Eh, y hacerlos los más breves posibles. Les recuerdo que estas son las clases teóricas todas las clases teóricas este mismo machete que yo me hago para mí eh, para no irme por las ramas se los dejo en la caja de descripción para qué? como acá lo que hablamos son palabras claves después ustedes eh, a medida que vayan leyendo autores de astrología que vayan leyendo libros astrológicos van a ir adquiriendo cada vez más lenguaje astrológico pero mientras tanto lo que tienen que aferrarse es a esas palabras claves que son pequeñas frases ¿sí? que yo hago y que dejo en la cajita de descripción para qué? para que si ustedes en las prácticas se ponen a, eh, a hacer eh, una carta natal para, para practicar y no se acuerdan qué significaba Saturno en Capricornio, lo pueden buscar fácilmente sin tener que ver todo el video, ¿sí? O sea, lo tienen en la cajita de descripción, abren el video de Saturno en los signos, y buscan ahí abajo, sin tener que ver todo el video. Esto es otra facilidad eh, que les doy. Eh... Bien. Eh... Vayamos entonces con eh, Saturno. Es la otra cosa, esperen, ven, ya me estaba olvidando. Les recuerdo que todos los miércoles a las 22 horas subo un video de esto, de lo teórico. Y los martes y los sábados a las 19 horas de Argentina ¿sí? hacemos un, una clase en vivo, en vivo, de, eh, con la práctica, o sea, practicamos con cartas natales y vamos avanzando en el tema. Igualmente, a partir de octubre, voy a hacer al revés. Eh, voy a hacer una sola vez por semana, los sábados a las 19 horas, eh, la clase práctica en vivo, y los martes y los jueves voy a estar subiendo dos, una lección cada día. Eh, así lo teórico también lo vamos viendo más rápidamente. Eh, porque si no se hace como muy lento y veo que mucha gente que está siguiendo estas clases también se están eh, sumando a la práctica y, ...y se pierden mucho porque hay cosas que no todavía no di en lo teórico... ...y que ya lo vemos en la práctica. Así que bueno, igual todo es crecimiento. Vamos entonces ahora sí con Saturno. El principio de Saturno en general es la vida afrontada racionalmente... ...es la conservación, la ralentización la concentración, la constructividad, el pesimismo, la inercia, la pesadez y la lentitud. Eh, Saturno simboliza la vejez, la renuncia, la valoración racional de todas las circunstancias, sobre todo las negativas, la rigidez, la introversión, la aridez, las privaciones, la tenacidad, el aislamiento y la melancolía bien situado y con aspectos armónicos con otros planetas en la carta astral, eh, son personas alejadas de las pasiones, prudencia, fuerza de ánimo, tienen mucha fuerza de ánimo, eh, morales, muy morales, autosuficiencia psíquica, estoicismo, capacidad de elección, sentido del deber y de la justicia, carácter reservado, sobrio, ambición calculada,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 estados de depresión, seriedad excesiva, avidez mezquina y fría. Saturno anatómicamente rige la piel, los dientes, los ligamentos, los huesos, la piel, los músculos, el oído izquierdo y los órganos auditivos y el vaso. Bien, yo quiero contarles como les conté en la clase anterior, aunque se haga un poquito más larga esta clase. Eh, Mitológicamente que representa eh, Saturno Porque esos cuentitos mitológicos Sirven para que uno se vaya familiarizando con esto Saturno eh, en la mitología griega es Cronos Saturno en la mitología romana En la mitología griega es Cronos Cronos es el dios del tiempo eh, en astrología nosotros decimos que Júpiter es el gran benéfico porque donde toca, lo que toca lo expande y, y, y representa la felicidad. Bueno, ya todo eso lo vimos en la clase exactamente anterior a esta. Y si no, mírenla. Eh, está en la misma lista de reproducción, todas las clases. Eh, si no lo vieron o si ya no se acuerdan no está de más volverlo a ver y Saturno el gran maléfico se le llama astrológicamente, no es que sea malo Saturno representa, es una suerte de, de maestro pero de esos maestros a la antigua de esos maestros zen ¿sí? de esos maestros que te hacen darte la cabeza contra la pared ...hasta que aprendés... ...¿sí?... Eh, ...entonces... Eh, ...dice... ...hay un cuentito mitológico... ...uno de los tantos que hay... ...van a encontrar un montón de, de diferentes cosas... ...en la mitología... ...pero dicen que... ...Saturno... ...para dominar el tiempo... ...para manejar el tiempo... ...para no morirse... Eh, tenía los hijos con, eh, con Gea, su esposa, y, y se los comía, eh, hasta que un día cansada eh, la, la esposa de, de tener hijos y no poderlos criar. Eh, eh, cuando nació Júpiter, eh, lo envolvió y lo, lo escondió en una cueva eh, con una cabra para que se alimente de leche de cabra. Y, y, a Júpiter, y a Saturno le dio a su marido, le dio envuelto en un pañal una, una piedra. Y él, pensando que era uno de sus hijos, se comió la piedra. Bueno, la cosa que... Eh, Júpiter crece muy fuerte, se hace grande y va y pelea contra el tiempo, contra Cronos, eh, su padre y, eh, y le gana, lo vence eh, y antes de mandarlo al exilio eh, le, le abre el estómago y saca a todos sus hermanos, recupera a todos sus hermanos. Eh, así es que empieza, eh, Júpiter, en realidad Zeus en la mitología griega, se convierte en el dios del Olimpo junto con todos sus hermanos dioses. Eh, y a Saturno lo manda exiliado a la Tierra. Eh, por eso también Saturno representa el agricultor. Por eso Saturno es el conservador, es el que pretende que nada cambie para controlar el tiempo, ¿sí? Porque con el tiempo las cosas cambian. Y, y eso es progresismo, no es conservadurismo. Bien. Vamos con Saturno en los signos. Ojalá estos cuentitos astrológicos no solo les interese, sino que les sirva, así para que vayan fijando los conceptos de cada planeta. A mí me gusta enseñarlo así. Yo lo aprendí de esa manera y me fue mucho más fácil. Saturno en los signos. Saturno está relacionado con la fuerza de voluntad, la responsabilidad, la concentración y la constancia.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 Eh, Saturno tarda aproximadamente en entrar en un signo y salir de ese signo unos dos años y medio. Por lo tanto, en dar toda una vuelta al zodíaco, tarda entre 28 y 30 años. Por eso nosotros decimos en astrología que la edad, eh, la mayoría de edad planetaria se cumple a los 28 años. Porque es la primera vuelta de Saturno. Y Saturno, como buen maestro que es, te toma lección. O sea, cada vez que da toda una vuelta y vuelve a estar donde estaba cuando vos naciste, te toma lección, te toma la prueba a ver si hiciste lo que tenías que hacer. También están los ciclos de Saturno de siete años, que es cada vez que hace una cuadratura, una oposición, otra cuadratura y que vuelve a estar donde estaba cuando vos naciste. O sea, 0 años, 7 años, 14 años, 21 años y los 28 años. Bien, pero de eso ya vamos a profundizar porque eso tiene que ver más con el aspecto psicológico que se le puede dar a la astrología y con las etapas del ser humano y demás. Es muy, muy interesante ese tema. Eh, pero es bueno que lo vayan sabiendo. El signo en el que se encuentra Saturno en la carta natal indica las cualidades que a la persona le cuesta más expresar y desarrollar. Y eso es la lección que te va a tomar, a ver si las aprendiste o no. Don, y y dónde encontrará dificultades y deberá esforzarse más. Bien, por lo tanto vamos a empezar con Saturno en Aries. Si cuando vos naciste, Saturno estaba acá en este...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 Ahora, si cuando vos naciste, Saturno estaba en Tauro, son personas obstinadas, con mucha determinación y fuerza de voluntad, a veces testarudas, mucha necesidad de seguridad económica y material, apego a las posesiones y miedo a perderlas. Ahora, si estaba en Géminis, acá en algunos grados de los gemelos, dificultad a la hora de comunicarse con los demás con cierto temor a perder la libertad de expresión se expresan honestamente pero pueden ser muy reservados ¿Sí? justamente están ahí en el signo de las comunicaciones ¿no? y entonces como que llega Saturno y entorpece eso Saturno en cáncer personas muy sensibles cáncer acá ¿Sí? el cangrejo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 cualidades que a la persona le cuesta más expresar y desarrollar, eh, por eso en Géminis le cuesta la comunicación, son personas más bien reservadas, en Cáncer personas muy sensibles con miedo al rechazo, al desengaño, ¿sí? en Leo, que Leo es el signo de, del león, del rey de la selva, de la confianza en, en ellos mismos, del brillo, ¿sí? Representa, si tenés Saturno acá en Leo, en algún grado de Leo, poca confianza en uno mismo, necesidad de ser reconocidos, complejo de inferioridad y temor a no sobresalir que limitan las posibilidades de la persona. Ese temor a no sobresalir los limita, ¿sí? Como seres humanos.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 eh, dos años, eh, más o menos, en diciembre, el 21 de diciembre, va a entrar a Acuario y va a estar en Acuario por los próximos dos años y medio. Saturno en Capricornio. La persona es ambiciosa y puede forzar o manipular las cosas para conseguir sus objetivos. Su disciplina y paciencia le aseguran éxito social. Saturno en acuario, donde va a entrar a partir del 21 de diciembre, o oh, de los últimos días de diciembre. Saturno en acuario. Eh, miedo a ser excluido de un grupo o a sentirse diferente. La persona debe aprender a aplicar su mente innovadora de una forma práctica y disciplinada. Y por último, Saturno en Pisces. El gran desafío de Saturno en Pisces, que para todas las personas que nacieron con esta posición planetaria, tienen necesidad de complacer a los demás y riesgo de olvidarse de uno mismo. Temor a quedarse solos. La persona evita los conflictos y las tensiones. El futuro crea inseguridad y genera dudas. Bueno, espero que te haya gustado esta clase, esta clase eh, número 11, eh, Saturno, el maestro, justo con la clase 11 que en numerología representa al maestro. Eh, y juro que no lo hice a propósito así surgió eh, y, y nada déjame en los comentarios que cómo vas con astrología hazme preguntas eh, si necesitas saber algo y también te invito a que te unas si estás siguiendo este curso a el grupo de Telegram que tenemos eh, tenemos eh, con los estudiantes más avanzados de astrología hicimos un grupo de telegram que si tenés telegram lo buscas curso de astrología todo pegadito y lo vas a encontrar eh, acá arriba igual eh, lo tenés eh, así que eh, nada, toma nota y anotate en, en el grupo Ahí podés participar, podés preguntar, podés charlar. Subimos libros, subimos información para seguir avanzando todos juntos. Acuérdense que al aprender se enseña y al enseñar se aprende. Así que nada, enseñante y aprendiz somos eh, un, un mismo... Eh, un mismo círculo ¿sí? La, eh, las dos puntas de un mismo círculo eh, o las dos puntas de una dialéctica que se unen en, en general en avanzar en crecer bueno eh, gente gracias por haberme acompañado eh, nos volvemos a encontrar en estas clases el próximo miércoles eh, a las 22 horas eh, Y a partir del próximo miércoles eh, Ya la siguiente semana que es octubre Vamos a hacer eh, las clases teóricas Martes y jueves a las 22 horas Y las prácticas en vivo Únicamente los sábados a las 19 Bueno Gracias y hasta entonces. Chao.